Hola familia, regresamos con un video que me han pedido para que hablemos sobre la utilidad de los autos, de los coches o como los camiones como este. Miren qué bonito está. Así es que vamos a platicar de algunas cosas, por ejemplo, qué se puede hacer con cada modelo, qué utilidad tiene cada modelo, cómo se pueden adquirir y sobre las carreras. Este video va a ser un poquito largo. Espero que no empiece yo a hablar como loco, pero espero que lo disfruten familia. Así es que vamos a empezar. Pero antes que empiece con el video, quiero hablarles de dos cosas. La primera de un evento de un sorteo donde nos podemos ganar un explorador. O este camión amarillo bonito. Ya subí el documento en la sala de eventos de Aplan en el barrio. Por si lo quieren leer, familia, aquí ya está traducido. Lo que tienen que hacer, muy simple, empezó desde hoy y termina el jueves 23 en dos días a las 9 de la mañana tiempo del Pacífico. Lo que tienen que hacer, familia, Ok. para poder ganarse... Para poder participar en el sorteo del camión o este explorador de la Gran Manzana. Tres cosas. No tienen que hacer las tres cosas. Y les va a costar un poquito de UPEX. La primera es mandar a su explorador a la fábrica del M Motors en Santa Clara. Aquí está la dirección. Un envío por entrada, una entrada máxima. Solamente tienen que hacer una vez. Si están en Nueva York, van a tener que gastar que 1,800, 2,000 UPEX para viajar a San Francisco. De San Francisco toman el tren a Santa Clara y visitan la propiedad, la fábrica en Santa Clara. Una vez que hacen eso, tienen que también visitar esta propiedad en Manhattan. Van a tener una reunión en Nueva York el miércoles. Y si visitan esta propiedad, se ganan un boletito, familia. Así es que una forma casi gratis de poder participar en esto. ¿ok? Muy, muy importante que participen porque uno nunca sabe. Tal vez se puedan llevar esta, este esculador, por lo menos, o este camioncito bonito para transportar mercancía. Ahora, que si quieren tener tres boletitos más, familia, lo único que tienen que hacer es, ir a comprar propiedades de un, otro jugador o acuñar, mintear propiedades nuevas en cualquiera de los cinco barrios de Nueva York. Lo que yo hice, fui a Queens y compré tres propiedades nuevas, mintié tres, fue lo que hice en la mañana. Yo ya tengo mis cinco boletitos y a ver si tengo suerte. Una vez más, si van a participar, por lo menos visiten aunque sea una de esas propiedades. Si no tienen dinero para viajar al, al, un, al otro lado del país, para que por lo menos se lleven un boletito. Por favor, participen porque uno nunca sabe, ¿ok? Una vez más, este documento está en el barrio, en la página, digo, en la sala de eventos de Hablan ¿ok? Ahora. Ahora es el otro. Dejen busco el otro. Ah, oh, sí, sí, sí. Vámonos al juego. Ok. Se pueden ir a la tienda y, y lo pueden hacer esto por el móvil. No es necesario que lo hagan por la computadora. Y mil disculpas si escuchan al perro del vecino. Uh, no voy a poder editar este video muy bien porque quiero subirlo lo más pronto posible para que sepan del sorteo. Y también sepan de la venta de los autos. Ya se van a poder comprar autos. Para poder comprarlos, tenemos que hacer lo mismo que cuando compramos un explorador, cuando queremos comprar Sparks o cuando salen a la venta las terminales del tren o del aeropuerto. Nos tenemos que registrar y dependiendo qué número tengamos, cuando nos manden el, el correo electrónico, es, vamos a ver si podemos comprar algo. No hay muchos familia, como pueden ver, Cinco, estos son los deportivos, serie 1. La R, quiere decir raro. Ok. A ver, ¿qué más? Son 5. Aquí son 7. Los, los camiones eléctricos. Mint número 4 a 10. No, no, no, no van a sacar el Mint número 1, 2 y 3. Esos tal vez los regalen después o los vendan en una subasta. Pero habrá un total de... Déjeme ver, 18. Y sí, creo que van a ser 18. No, no, no. Sí, 4, 6, 3, 6, 6 18. Creo que van a ser 18 camiones. Y costarán 450 mil UPEX. Los autos deportivos de carreras, 840 mil UPEX. El VEN, la serie B, 400 000, Lo que le llaman el serie 4 lo que le llaman el SUV 180 mil así es que esos van a estar un poquito barato tienen tal vez como 10 horas para registrarse vamos a ver bien el documento ok mañana se cierra la inscripción a las 8 de la mañana tiempo del pacífico familia que son 11 horas. 10 horas y media ya. Quedan 10 horas y media. Ok. Vamos a hablar de, de esto. La serie B. E. El trim. Es exclusivo. Estos son los. Los vents. Que son. A ver si encuentro el documento. No, aquí no está. ¿Cuál era? Ah, son estos. Esta es la serie B, como ven aquí, exclusivo, están bonitos, me gusta el amarillo, pero también había dicho que no van a tener accesorios, algo aquí, no se, no se le va a poder poner nada, no me acuerdo cómo dijeron en, en Las Vegas, pero esta es la serie B,? Okay. aquí está cuántos van a tener a la venta y el total de los mints, cuánto habrá en existencia mil UPEX. Serie 4. La Serie 4 son estos, el, lo que le llaman el SUV. Serie 4. Que esos sí están tan bonitos, miren. En la, en la vida real tengo un carro más o menos así. No de ese color, pero de este modelo así se parece cómodo. Este tipo de autos que tiene aquí. Está bonito. Okay. Esa es la serie 4. Son raros. Aquí están los colores. ¿Cuántos habrá en venta? Y el total en existencia. El total del Mint. Y como les dije, van a reservar los primeros tres Los primeros tres a cuatro Ah, es que este ya lo regalaron uno. Ahorita que me acuerdo. Un Van a reservar los primeros tres. Tal vez para venderlos después. Porque como son los primeros tres valen más más dinero. Okay. 180 mil. Nada mal. Después está la serie 1. Son raros. Y son los deportivos familia. Es lo que es. Son los autos. Son estos. Esos fue los que están vendieron en la subasta. La semana pasada o hace dos semanas. A mí me tocó el, el rojito, el MET número 2. Ya lo compartí por el por el Twitter y por el, ahí en el, en el barrio. Este es el que tengo yo. Estos van a valer 840.000 UPEX. Habrá 10 en existencia y en el momento van a vender 5. Ya ven, ya vendieron tres. Así es que van a quedar dos. Sí vendieron el Mint número uno, dos y tres. Yo tengo el dos. Del rojo. Y ahora van a vender el Mint cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y van a quedar el nueve y el diez. Van a estar caritos familia. Estos autos de carrera. Si piensan participar en las carreras. Va a estar. Va a costar dinero. Ahora. No sé si se va a Poder. Se si van a poder usar estos otros autos para las carreras. Quién sabe, aún no dicen, pero estaría chistoso que con este camión, si tengo uno, me ponga yo a. lo meta yo a las carreras para competir con los deportivos. Y está la serie S, que son los camiones. Esto es la serie S. Y estos cuestan 450 mil. Para serles honesto. Pensé, de veras, pensé que esos iban a estar como en un millón y medio o dos millones. Pero, qué bueno que no van a estar ese precio. Me alegro que los de Aplan realmente se pusieron a pensar en los jugadores y no le pusieron estos precios alocados que me había yo imaginado de mínimo de mil. Los más baratitos son mil y tal vez Tengamos algunos de 100.000 mil los autos común y corriente, ah, por ejemplo, lo que le llaman el, el sedán. Aún no dicen el precio, pero me imagino que estarán como a, o, entre 80.000 a 100 mil upex. Si es que todos vamos a poder tener estos autos para viajar por el metaverso, este documento. Lo voy a, si me acuerdo, lo voy a poner en la descripción del video o también um, en la Plaza Mayor, ahí en el barrio, se habrá subió el link de este documento. Vamos a ver ahora de qué vamos a hablar. Bueno, quiero, <ríe> hablé de esto porque quiero que se registren si pueden, si piensan comprar esto, porque les van a quedar como unas... 7, 8 horas para que se puedan registrar. Ok, ahora lo que vamos a hacer, ¿de qué vamos a hablar? Hablamos de esto. Vamos a hablar. Ok, me han preguntado Ulises, ¿qué utilidad tienen estos autos? ¿Mi familia? <risas> En el momento estos autos no tienen ninguna utilidad. Nada en lo absoluto. Son como los edificios que tenemos en nuestras propiedades. Eso es lo que podemos hacer. Verlos. Nada más. Es todo. ¿Quién sabe cuándo nos, nos van a dejar que podamos mover los autos? No sabemos cuándo van a empezar las carreras, pero en el momento es lo que se puede hacer. La utilidad es solamente ver estos autos. Ahora, ¿por qué no podemos entrar a las carreras o empezar las competencias de carreras? Porque los de Ablan han dicho que quieren construir pistas. En las ciudades. Ellos van a ser los primeros que van a construir. Si han estado siguiendo el canal. O me, ahí en el Twitter. Subí una foto. De la fábrica. Bueno, no de la fábrica. Del, del showroom. Lo que lo llaman así en inglés. Donde. dónde está. Donde se van a mostrar los autos. Ok. Una vez que. Los autos terminen de fabricarse. Miren dónde lo están poniendo. Muy pronto. Todos estos autos van a venir aquí. Al showroom. Ok. Aquí van a entrar. Aquí los vamos a ver. Como que está muy chiquito, ¿no? No sé si vamos a poder entrar y se va a expandir todo esto. No sé. Va a estar interesante ver, ver todo eso, familia. Uh, ¿Qué más? Ah, sí, sí, ya me acordé. Estábamos hablando de las carreras. Entonces, así como ellos, como los de Aplan, construyeron la fábrica y se tardó creo que como un mes y medio o dos meses, no me acuerdo bien. Y este se tardó como 22 días. Igual va a pasar con, con las pistas de carreras. Se van a tener que construir. Por eso, si van a, piensan comprar un auto, no se enojen si pasan dos, tres meses antes de que podamos participar en una carrera. Primero tienen que construir la autopista donde no sabemos. No sabemos dónde van a construir la pista de carreras. Por eso, piénsenle bien si, si quieren invertir este dinero ahorita o se lo quieren guardar para la apertura de, de Río de Janeiro. Me imagino que tal vez en un, entre un mes a dos meses es cuando por fin van a tener la pista. Es lo que me imagino. Do, de entre un mes a dos meses. Ahora, una vez ya estén las pistas, familia, no vamos a poder competir con otros jugadores. Va a ser como un tipo de simulacro. Que nuestro, nuestro auto el que compremos va a competir contra la computadora pero no va a haber premios para eso me imagino y no me sorprendería si para las competencias ya contra otros jugadores tal vez para finales de año esa es mi esperanza para noviembre, diciembre es cuando, por más tardar, es cuando vamos a poder participar en estas carreras. Una vez más, no compren un auto pensando que van a poder participar en, en las carreras inmediatamente. Esto se va a tardar un buen. Y ya saben cómo son los de Aplan, que les gusta tomarse su tiempo. Pero también... Hablemos de qué otra utilidad tendrán en el futuro. ¿Ok? Especialmente. ¿Cuál era? Esta. Uh -huh. Las de serie B. Lo que le llaman las Vents. ¿Ok? Estos, familia. Se van a usar como para transportar, para llevar mercancía. Cuando digo mercancía, me refiero a NFTs, a exploradores, por ejemplo, porque muy pronto para poder comprar un FT tengo que estar físicamente en la ciudad y físicamente en dentro del metaverso visitar, mandar a mi explorador a la tienda. En el momento, ahorita estoy en Chicago, puedo ir a una tienda en, no sé, en San Francisco, meterme y puedo hacer la compra. En un futuro, no sé cuándo, nos van a pedir que para poder hacer una compra en esa tienda tenemos que estar ahí, visitar esa tienda con nuestro explorador. Tal vez lo que se pueda hacer o lo que harán es que aún nos dejen comprar, pero para que nos manden al explorador a nuestra cartera, a nuestros activos, vamos a tener que contratar a alguien, tal vez con una persona que tenga este tipo de auto para que lleve nuestro explorador a donde estamos en el momento muy muy importante para esto van a servir est estos estos autos para transportar exploradores adornos los que ponemos arriba de nuestras casas o los adornos que vienen para decorar afuera de la casa por ejemplo una cerca, unos columpios, una fuente. En un futuro ya van a salir esos, esas tiendas y vamos a necesitar este tipo de, de transporte para que nos puedan llevar nuestro NFT a nuestra casa. Esa es la utilidad que van a tener estos Vents. Yo me, a mí me gustaría tener uno de estos. Otra otro tipo de, de utilidad que tendrán especialmente este familia a ver este muy importante déjenle quito aquí porque no me deja los autos que se vendieron durante la subasta hace dos semanas esos tienen un son como de colección si se puede decir porque fueron los primeros que se vendieron y los primeros que se que se mintieron okay he escuchado muchos de los dueños que no quieren manejar esos autos no quieren que estén por todo el metaverso porque les les va a añadir el kilometraje al carro y lo más seguro es que lo pongan en millas aquí en, en el juego. No, no, porque son kilómetros. Sí, es cierto. Porque son kilómetros, ¿verdad? En el juego usamos kilómetros. Creo que sí. Bueno, en fin. Lo que muchos dueños de estos autos, y también lo he pensado yo, es que contrataría yo a uno de estos camiones para meter a mi auto en la cajita y me lleve a mi auto a diferentes ciudades. Para que así no use yo mi auto, no lo gaste yo tanto, porque estos autos se van a, van a ser como en la vida real, se van a gastar, van a van a descomponerse, van a tener, va a estar la posibilidad de que choquen, que haya accidentes. Por eso, familia, muchos de estos dueños, de estos primeros autos, van a querer contratar a estas personas o ellos mismos, como yo, yo quiero comprar uno de estos, van a querer tener uno de estos camiones para transportar los autos. En un futuro muy, muy lejano, no, tal vez como en unos 8 o 10 meses, cuando ya las carreras de autos sean más competitivas, van a ver, y hubiese yo buscado esto antes, familia. Uh, déjenles enseño. Vamos a ver si se ve por acá. Dejen, déjenme acuerdo. No, no era por acá. A ver, quiero ir al Discord, pero no me deja. Aquí está. Nos vamos y voy a hacer un video después sobre la, el URL, Aplan Racing League, la liga de carreras de Aplan. Pero vamos a ver, por ejemplo, el French Road. Ahí está el chapulín. Por ejemplo, miren, aquí ellos ya pusieron su pista. Aquí, quieren, aquí es donde quieren armar la pista en el metaverso. Uno de los requisitos de esta comunidad es que tienen que tener una sección dentro de la pista donde van a poder estacionarse todos esos camiones. Como en la vida real, hay secciones a áreas donde se necesita tener un estacionamiento. Para poner todos estos autos. Donde llegan los... Los camiones. A ver, déjenme ver cuál era. Ah, ah miren. Por ejemplo, aquí. Aquí este jugador. Dice. Que aquí va a tener un teatro. Ah, no sé. El, el centro de las carreras. Algo así tal vez aquí es donde se van a estacionar todos los, los camiones de los participantes o es pues aquí este jugador está pensando en qué tipo de negocios va a abrir donde pasan los autos donde por donde pasan la, la, las carreras por ejemplo en esta calle pero como les decía para ser parte de este de este grupo cada pista tiene que tener una sección donde todos estos camiones pueden llegar y estacionarse durante las carreras no me acuerdo cuál otro era yo no estoy en creo que estoy en este sí. Deja, deje el mapa a ver si lo tiene este a ver, a ver. Ah, miren, lo que le llaman el pet. Aquí, esta sección de la pista, que creo que está aquí, miren, aquí está. Espero que se pueda ver bien. Pero esta sección, todas, todas estas propiedades, aquí van a ser lo que llaman el pet. Aquí van a llegar los camiones, los equipos y se van a poder estacionar aquí. estaba yo me regreso al documento que era así ah, aquí estábamos pero como les decía estos camiones nos van a dar la habilidad de que no usemos nuestros autos valiosos deportivos más que nada para llevarlos de una carrera en san francisco y manejarlos hasta Manhattan. Imagínense todo ese kilometraje que le vamos a poner. Lo vamos a usar. Se van a gastar las llantas. El motor. Va a ser como la vida real. Estos autos se van a. Lo le dicen aquí en inglés que se van a desgastar. De Lo que estaban diciendo en Las Vegas. Se van a descomponer. Y van a ir bajando de valor. Entonces sí Puedo usar este tipo de transporte. Pagar no sé cuánto cada persona va a cobrar diferente y eso cada, si ustedes consiguen uno de estos pónganse a pensar cuánto cobrarían por llevar un auto de estos jugadores de estas ballenas de una ciudad a, a otra, de una, de una pista a otra. Y también lo que decían en el documento aquí. que Decía la nota. Mm. Que todos los camiones van a traer lo que, lo que llaman aquí un, un trailer. Una, la cajita esa. Donde se va a poder meter mercancía, el auto. Pero no nos van a entregar eso. Hasta mucho después. Una vez más. No hay mucha utilidad. Y cómo vamos a poder transportar esos autos deportivos de esos jugadores. Si aún no nos dan el remolque donde los podemos subir a ver qué más qué más qué más iba a hablar ya hablamos de transportar exploradores adornos autos ah sí sí otra cosa que habían hablado desde hace mucho y lo han dicho otra vez estos vents también se van a usar poder, se van a poder usar para transportar a los jugadores a exploradores a sí a jugadores de una ciudad a otra Aquí tal vez puedan caber unos 6, 8 jugadores, exploradores. Si tengo una de estas, estoy en Los Ángeles. Ahí se suben unos 6, 5 miembros del barrio. y Tenemos que ir a, no sé, a Orleans. Yo les cobro una tarifa que tal vez sea más barata que el tren o el, o el avión. Y voy a poder usar este auto para ese tipo de negocio. Ahora, ¿por qué están haciendo esto? Porque han dicho, han mencionado esto en, en el pasado familiar, que en un futuro no muy lejano, cuando abran nuevas ciudades, esas ciudades no van a tener aeropuerto, no van a tener terminales de tren. La única forma de poder llegar es en un auto. Imagine, siempre piensen cómo se puede relacionar todo esto con la vida real. Si, por ejemplo, en la, en la vida real, si vivo aquí en este pueblito de Victorville y tengo que ir a, a Barstow, okay, como son ciudades pequeñas, pueblitos, no habrá terminal de tren, de autobús o aeropuerto. Si soy jugador nuevo, ¿ok? Empecé aquí en, esta, en este pueblito chiquito. La única forma de participar en, en la apertura de este, esta nueva ciudad, este pueblito, es poder pagarle a alguien que alguien me lleve en su auto al pueblito este. Porque si soy jugador nuevo, no voy a tener los recursos tal vez para comprar un auto. O no tengo los recursos los recursos para comprar un auto. Pero si encuentro a alguien que me cobre unos 100 200 supex para llevarme de este pueblito a este, voy a poder participar en la apertura de esta ciudad. Porque voy a llegar en auto, y lo han dicho los de Hablan, que en, las, en muchas aperturas que vienen en el futuro, la única forma de llegar a esas ciudades es por auto. Entonces sí va a ser importante, familia, tener autos no en el momento, pero en el futuro. Porque si quieren participar en esas aperturas, la única manera de llegar ahí es en auto. Entonces serían servicios como de Uber, como de taxi. Veanlo Vean, así. ¿Qué más hablaban aquí? Vamos a ver. Ya les dije de las ventas. Regístrense. Cuánto van a costar. Ya les hablé de esto. Ahora, déjenles cuento lo que yo he estado pensando de cómo le puedo yo sacar ganancia a mi auto. ¿ok? ¿Dónde estoy? ¿Dónde están mis activos? A ver. Esto es lo que se viene en el futuro, familia. Pónganse a pensar bien esto y si ustedes van a poder participar en esto no. No sé. Digamos, por ejemplo, que el Chapulín abra una tienda de, de adornos. ¿ok? Tiene su tienda de adornos para las casas, para las estructuras. ¿Y qué es lo que quiere hacer él? Quiere hacerle publicidad, ¿Verdad? Claro, puede entrar al barrio, uh, llenar el formulario para que pueda poner su proyecto en la sala de proyectos para los nuevos, pa de, para los proyectos de los miembros. Puede anunciar, promover su negocio en el Twitter, por las redes sociales. Pero imagínense que yo tengo este auto. Soy, lo, entro en las, en las carreras de autos, participo, ¿ok?, y él me pague, no sé, unos 5.000 UPEX para que ponga el nombre de su negocio. Así igual como en la Fórmula 1 que, que era que el Red Bull o el Ferrari o... No creo que me estaba diciendo que ahora hay compañías de, de cripto que tienen el nombre en diferentes partes de los, de los autos de Fórmula 1. Imagínense que tengan aquí el nombre de, del negocio y que gane yo una carrera. Van a tener publicidad. Así es como estos autos se pueden usar, ¿verdad? Que En el futuro vamos a poder poner lo que le llaman los skins. Donde vamos a poder cambiar el color del auto, ponerle como gráficas, y nombres de negocios. cuando Tal vez para el próximo año. Pero se imaginan. Que estén. Por el metaverso. Y aquí ponemos. En este. Al lado. De este auto. El nombre de su negocio. Y la gente. Los jugadores lo van a ver. Igual que en la vida real será otra forma de sacarle ganancia a estos autos. Esa es otra forma, no sé qué he pensado, que puedo usar mi auto para promocionar negocios de otros jugadores. Porque qué es lo que hace distinto el mío de este auto, distinto a los otros, porque este fue de los primeros que se vendieron, es el MET número 2, entonces ese le da una, no sé, un significado un poquito mejor que los que van a vender mañana. Es que pónganse a pensar que si van se van a dedicar a las carreras de autos, tienen que buscarse personas, negocios, que quieran unirse a ustedes para que pongan el nombre de su negocio en el auto para que sean como sus patrocinadores porque participar en estas carreras de autos no será gratis no será barato igual que la vida real cuánto dinero invierten los de ferrari los de mercedes en los autos muchísimo Será igual en el metaverso. Para poder entrar en una carrera. Van a tener que pagar, no sé, unos 10.0 UPEX. 50.0 mil UPEX. Dependiendo del, del nivel de la, de, la, de la carrera. Y de ahí los, el ganador, los primeros tres lugares, se van a llevar algo de esa bolsa, del premio. Van a necesitar personas que los apoyen con dinero con UPEX y qué forma más fácil que dejar que ellos pongan el nombre de su negocio en, en los autos Entonces, tal vez haga yo eso con con este auto y si sí, lo voy a una vez que nos dejen correr que nos dejen usar las pistas una vez que lo tengan si no tengo otro auto Voy a usar este para enseñarles qué es lo que pasa. Pero dudo que voy a usar este auto para participar en las carreras una y otra vez, cada cada semana. Tal vez sí, tal vez no, no sé. Aún, aún no sé. No sé si en el futuro este auto que compré por 3 millones de UPEX, no sé si en un futuro va a valer más. Tal vez si gana unos campeonatos. Unos dos o tres, tal vez si sí suba el, el valor de este auto. Pero para ser honestos, ah, para, para ser honesto con ustedes, aún no sé si participaré en carreras de autos con este. No sé, no sé. Porque si choca mi auto, voy a tener que gastar en repararlo. Y va a quedar en el récord en el blockchain que mi auto tuvo un accidente y lo tuvieron que reparar. Y eso va a hacer que el valor del auto baje. Uh, vamos a ver qué más, qué más, qué más. Uh, creo que es todo, familia. Simplemente quería hablarles de la utilidad de estos autos, que en el momento no es mucha. Pero pónganse a pensar. Para, Especialmente cuando decidan... registrarse para esta venta de autos para qué lo van a usar si aún no no tienen ese propósito o no saben para qué lo van a usar a lo mejor no es no es el, el mejor tiempo el tiempo adecuado para hacer esta compra pero si ya tienen un plan de negocios ya por ejemplo si uno de ustedes puede comprar este camión y me dicen Ulises tengo un, un camión ¿Puedo transportar tu, tu auto o tu min, número 2 a otras ciudades? Yo les diría, a ver, ¿cuánto, cuánto me cobrarían? Que ahí tendríamos un, un negocio. Entre los dos. Ahora sería de cada semana me cobran algo diferente o hacemos un contrato por un mes por toda la temporada de las carreras. ¿Cómo será eso? Pónganse a pensar cómo van a usar estos autos, estos camiones, estos vents. Se van a dedicar a transportar otros jugadores a otras ciudades. Si lo van a hacer, van a tener el tiempo para estar en, en el lugar adecuado, en la calle adecuada, para que los, esos jugadores se suban a su auto y así los puedan llevar. Van a tener ese tiempo porque si los, te con, los contrato y llego me dicen ah, aquí voy a estar en la calle esta de san francisco llega tal hora llego estoy esperando 15 20 30 minutos y no llegan porque algo pasó en la vida real voy a dejar de usar sus servicios vean esto como un negocio familiar importante importante empezar a tener esas relaciones con otros jugadores. Si son los, los jugadores que van a ser buenos, que son buenos para diseñar usando el Blender, que es lo que usa Aplan. Si un, uno de ustedes es, sabe hacer eso, conoce a alguien, les recomiendo, de veras, de veras les recomiendo, yo no conozco a nadie, que se pongan a pensar en, a, en tal vez abrir un negocio donde... Pueden poner lo que llaman los skins a los autos o reparar los autos. Eso se va a necesitar y van a tener que crear un NFT ¿ok? para poder usarlo en los autos. Digamos que mi puerta se descompuso, choqué el auto y mi puerta está, está toda mala, está chueca, se rompió, está dañada. Los dueños de esas tiendas... De esos negocios de mecánica van a tener que fabricar una puerta. Un NFT de una puerta. Y tienen que hacerlo por el Blender. Imagínense cuánto. Cuánta ganancia le podrán sacar. No sé. Si a mí me urge, urge componer mi auto. Tal vez pague yo, no sé, unos mil UPEX, 25,000 UPEX, la verdad no sé. El mercado siempre va a decir cuánto costarán las cosas, todos estos productos. Pero si conocen a alguien que sabe usar el Blender, empiecen a hablar con esa persona. La próxima vez que haya un concurso de, de diseño, hablen con esa persona y, digan, y díganle, miren, lo que, aquí están las reglas. Así es como se tiene que diseñar todo. Y si pueden hacerlo, Tal vez pueden asociarse con, con alguna persona en la vida real. Lo único difícil que siempre he pensado es que si todo se vende en UPEX, digamos que me escoja mi diseño para una para las puertas y venda unas una 100. A, ¿Qué? A 1000 mil, mil UPEX cada una. ¿Qué sería ahí? A 100,000 UPEX. Pongámosle así. 100,000 UPEX. Y si quiero retirar, ese dinero pues primero te, primero tengo que vender algo en dólares no será fácil sacar esa ganancia en dólares pónganse a pensar eso también pero en mi opinión creo que los primeros especialmente en la comunidad de habla hispana los primeros que empiecen a abrir este tipo de negocios van a ser los que le van a sacar más, más ganancia. Y antes que me despida, y se vienen aquí al barrio, se vienen a... ¿Dónde era? Proyectos de, de los miembros, aquí. Vénganse para acá, familia. Ahí tenemos un formulario. Si tienen pensado abrir un negocio, tienen un proyecto... Aquí los vamos a dejar publicar su, su negocio, su proyecto. Es hora de que empecemos a realmente a pensar cómo podemos sacarle ganancia al juego con estos negocios, con, esta, con estas metaempresas. Aún falta mucho para llegar a eso. Pero pónganse a pensar de una vez qué les gustaría hacer. pero en fin familia creo que ya hablé muchísimo pero sí, no hay mucha utilidad en el momento pero habrá muchísima en el futuro ah, antes que se me olvide para que puedan llevar su auto de una ciudad a otra tienen que tener por lo menos una propiedad en esa ciudad por eso siempre les he recomendado siempre tengan un mínimo de dos propiedades por ciudad. Una para ustedes y una para cuando podamos rentar estas casas en el futuro, para que tengan una ganancia pasiva. Importante, porque si se dedican, ok, y voy a empezar a hablar como loco otra vez, si se dedican al transporte de mercancía o de pasajeros, y los, con, y los contrato para que vayan vayan a Manhattan para que me lleven mi explorador y no tienen una propiedad ahí no van a poder mandar a su auto a Manhattan porque tienen que tener una propiedad en esa ciudad otra cosa que tienen que pensar si se van a dedicar al transporte de pasajeros o de mercancía tienen que tener mínimo una propiedad en esa ciudad familia okay. uh, otra cosa que también habían mencionado los de Hablan, que al principio estos autos solamente vamos a poder usarlos dentro de una ciudad no se va a poder viajar de ciudad en ciudad eso será mucho después así es que no se desesperen cuando lo único que se puede hacer es mirar los autos y es todo, ok. Pero miren qué bonitos. Se vienen cosas muy, muy, muy buenas en el juego. Es cosa de tener paciencia, tener una buena estrategia y pensar de una vez o ya, cómo le vamos a sacar ganancia al juego con los autos. Miren, aquí está el, el Genesis, el número uno. Ese es el más valioso. Este es el mío. Este es el número dos. Okay. Uh, sí, creo que era. ¿Qué es todo, familia? Es lo que me han estado preguntando muchos que qué utilidad hay. Okay. ¿Qué utilidad hay? Y como les dije, no hay muchísima, pero les platiqué de lo que se viene. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Así ah, sí. Y por último, vamos a ver. Espero tal vez este fin de semana poder hablar tu, con ustedes explicarles de las ligas de autos de estos grupos que son diferentes jugadores que se han juntado para hacer este estos estas autopistas en diferentes ciudades la verdad es que están muy bien organizados pero voy a platicar con ustedes sobre cómo cómo es que ellos empezaron que lo que están haciendo, algunos de sus conceptos, de sus reglas. Creo que sería bonito, familia, que si tal vez para finales de año, diferentes jugadores se organicen y ha hagamos algo igual. Hacer nuestro propio circuito de carreras para, para la comunidad de habla hispana y tal vez el campeón co participe al, como por ejemplo como si fuera un mundial con el ganador, el campeón del Aplan Racing League, se imaginan y después que llegue unos en Europa que esté en un grupo de jugadores en Europa, cuando sabrán las ciudades en Europa como si fuera un mundial casi pero sí ojalá Ojalá, cuando haga yo el, el video, lo comparta con ustedes y les explique qué es lo que están haciendo aquí, cómo, cómo se están organizando. A ver si alguno de ustedes se anima, se juntan, empiezan a platicar de cómo pueden hacer algo así para la comunidad de habla hispana. No es necesario que sean miembros del barrio, um, que estén en las mismas ciudades, pero creo que sería una buena oportunidad para sacarle ganancia al juego. Pero no quiero empezar a hablar de eso. Porque si no, nos vamos a tardar más de una hora. Porque este video ya está. Ya está un poquito largo. ¿Ok? Bueno, familia. Gracias, gracias por todo. Creo que ya hablé demasiado. No se les olvide registrarse si piensan comprar esto. No se enojen si no pueden hacer nada con los autos. Pero piénsenle bien si vale la pena o no. O se quieren. O si quieren usar esos Pupex, mejor para la apertura de Río de Janeiro. Bueno familia, que tengan un bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso.